Hola. ¿Qué tal? Tu primer año, ¿verdad? ¡Qué cambio! Llegas a la universidad y te encuentras un montón de tareas y trabajos en los que tienes que manejar mucha información. Y que tienes que ser mucho más autónomo. No estás preocupado. Claro, todo están los buscadores, ¿o no? Bueno, la verdad es que aquí vas a necesitar mucho más que eso. ¡Hey! Tendrás que ser el mejor en localizar cualquier tipo de datos e información en las fuentes de mayor calidad. Un crack. Necesitarás asegurarte de que la información que utilizas es la más fiable. El mejor material. Tendrás que saber cómo se maneja y presenta la información en el mundo académico y profesional. Seguir el rollo. Y además, hacerlo sin plagiar. Legal a tope. ¡Guau! Wow. ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¡La, La solución, solución empieza, empieza aquí!